vaya defensa porque yo no voy a hacer eso Ay, a... no pull no, ah, con... Mucha... No. da da da da da da da da Ah, listo ya me extrañaron, me veo qué garrón. No, andale, listo, <risa> es no es sorete. No se lo robe, no se lo robe, no sea sorete, este, no se lo. Eso. Oh, mirá esa vacasura, oh, mirá esa vacasura. Ah, no, es un Loki. Un Loki, mirá Eso. Eh, vacasura, bro. Deleteadísimo. Mira, es full de vida. Oh. Cuidado. Viene, viene, viene. Oh, requeadísimo, pibe. Uh -huh. No, boludo, me quedo en uh -huh. la bicho. Che, se me está mojando el FPS. Todo tu culpa. No, mira cómo quedó, que perra. Si, sí, si, sí, el play. Oh. ¡Sí! El play, bro. You're welcome. Es el mira este, ¿no? esto, boludo. esto es tuyo, es tuyo, es tuyo. Tauta, ¿sabes? Que te la mataste te va a salvar, wey. Estaba muertísimo, pero no importa. Bro. Uh, me hicieron mierda. Me voy, me voy, me voy. Noooo, no, no, la puta madre, wey. Uh, te tiré una última y dejó no nada, bro. Soy un jefe. El chabón sabiendo que hay un se, se caminaba derecho, ¿Será Eso hará sentido. Y después me mató, pero bueno. Salí se gastar. ¡Eso! Flashó, flashó, flashó. Mirá, ¿eh? Toma, perra, toma, perra Oh... Uh -huh. No, Loki de mierda Qué Loki... Pero es este chabón, boludo, hace click nomás Ojalá se muere la perra, boludo Eso, eso, eso, eso Bien. Uh, te ha resaltado aquel oh. matanza. No, sí, mira come, la vida de Morgan Eso, eso, Morgan Vení, vení, vení por acá bueno, no, te si, de... si aguantabas. ¡No! Viene Loki de nuevo, viene Loki de nuevo. Empieza a jugar bien. Dale, estúpido. Que hijo de puta. Por favor, ven, empezá a jugar bien. Se le manché, le manché. No, eso no se hace. Perra de mierda, vos no ves que voy 0-4, boludo? boludo Cuando quieras Otra vez el KS, boludo La concha de su madre no puede ser boludo ahí está, dale, No, dale sucio es... Mano, Perfecto Mira, ahí está Toma perra Ahora a ver cómo te salvas no, dale. ¡No! Sí. ¿Vos no es que voy 0-4? ¿Dónde se parece? ¡Adiós! ¡Ah! Sí. Saltos, ¡Qué desgraciado que soy, man! ¡Ahí viene Loki, mira! ¡Ahí viene no ¡Me voy la mierda, man. Ya está, me voy. Estoy atrás tuyo con el stump por si se Me gustó, Me gustó eso, gracias. Guardaespaldas, profesional. Lástima que no, pa no te ah, pago, bro. ¿Qué es el problema? Man? Toma perra, toma perra. Mío. Hijo de perra. <risa> <risa> oh, doble último, ¿eh? <risa> no, no, que se muera, que se muera. <risa> no, se tiró <risa> a Eji, muy perra. Bueno, se tiró a se en base, sí. Guarda la última, guarda la última. Oh! <risa> la vi, bueno, La vi. <risa> Uh, que buena hit eh, tiré, por Dios. No, no importa, me va a matar. No, no se muere con nada, ese hijo de puta, man. no puede ser. T5, ¿viste? ¿Qué pasó acá? Oye, oh, yeah, me está Oh, gastó vida. eh. ¿Vieron este daño? Hola, perra, hola, perra, hola, perra, hola, perra. Cuido. ¡Eso! Este muchacho me llena de orgullo. Tiro bits, le doy, le doy, le doy. Es mi kill, no! No puedo hacer un culo, boludo. Le das las. ¡Uh, qué ¡Uh! Se murió. Como que se. No me estás mirando loco a matar. Me gustó, boludo. Viene, viene Loki, viene Loki. Que... ¡Oh! ¡Rickeado! ¡Seee! ¡Sí! <risa> ¡Seee! ¡Sí! Viste esa, boludo. ¿Qué? lo de la...? ¿Tenés un ¡Qué perra! Eh, no, todavía no, todavía no ¡Al Kukulkan! ¡Al Kukulkan! Dale, dale, dale, dale! pero tiras el, el, el, el hijo ¡Oh, tira de puta! ¡Sí! ¡Ven ahí, boludo! ¡No! Che, mira la movilidad de ese bicho, boludo ¡Eso! Yo tranquilo pero me chupo un huevo. Bro. No, es que le pegé un básico y como tengo un polinómico ni hice como 400 <risa> No importa, Me chupo un huevo, hay que hacer la cancha. Eso, eso, eso, eso. Pero no, esa movilidad. Tengo ulti, tengo ulti. Rankeo, rankeo, rankeo. Se me era así un tipo feliz. Cada 50 segundos tengo la última, <risa> boludo. <risa> Meto básico de 330, boludo, esto está bueno, esto está muy bueno. ¡No, Snipe! Si me Tengo oh, full build, eh. <risa> Para, igual tienen que esperar a que tire la poción. Cuando compre la poción yo creo que lo banjoteo, eh. Ay, oh, Dame que termine de comprar. Eh, le tengo que dar al... Al Hanon, ¿no? Al Loki, al Loki le tengo que dar. Sí, pero si lo vemos, a ver, hay que reloque. Ahí está, boludo. No ¡Oh! ¡No, no, no! Casi le rindo la muñoz? cola. Bien. Gran jugador. Bien. bien, bien, bien, bien. Es verdad, si no, no, no pasa no sé el capeo. Si no no pasa el capeo, sí, verdad.